la gente buena persona humildemente y me siento feliz y ready para caer 100% y ganar esta otra vez háblanos un poquito desde cuándo estás jugando béisbol profesional quién te firma qué organización yo estoy jugando desde, desde cinco años yo aquí mismo en este estadio con de DPL yo así he aquí también en el estadio cibao y yo toco con los Phillies, de Filadelfia eh, ¿Y el, firmaron en qué año? 2012 Fimé 2012. ¿Quién? Los Phillies me firmaron. ¿Qué, qué, qué es Cago? Sandy de Santiago me firmó. Y el jefe mío eh, que me entrenó en Bonao fue quien entrenó a Bulín Rosario. La misma compañía de Bulín, Luis Coronado. Ah, ok. ¿Tú eres nativo de aquí de Santiago? No, de, de, Bonao. de Bonao. Bonao. Oh, ok. ¿Y sí. el cambio para las Águilas? ¿qué, ¿Qué te ha parecido? Yo soy Aguilucho. Chiquití, con mi familia. Un cambio bueno más cerca de mi casa y, y el equipo que, que yo soy lucho y mi, mi familia ya también, me siento bien. Eh, cuando te anunciaron el cambio a Las Águilas, realmente, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué expresaste? ¿Cuál fue la emoción? No, yo estaba jugando allá en, en AA, el me llamó y yo no lo creía y me sentí feliz. El año pasado Willy me dijo, cuando ven a ver te van a cambiar con Las Águilas que estés allá con nosotros y, y así mismo fue. Y, Siendo feliz, y cuál es tu proyecto en la pelota dominicana? A qué tú vienes? El cuál es todo el permiso que tiene para jugar aquí, hasta cuándo va a durar eh, ese permiso, y cuál es realmente tu proyecto. El proyecto mío es todavía no sé tú me entiendes. El equipo no me ha dicho nada porque tuvo un año, su agente libre de este año también, no pueden proteger, no sé. Pero el plan mío es desde que yo llegué, tengo ocho días practicando en el Coronado. Pa yo quiero jugar aquí para darme a conocer en un país también. ¿Cómo tú te defines como pelotero? ¿Un, un jugador de poder, ofensivamente, de contacto yo, y, y defensivamente? Yo me defino eh, de, de, de defensa, batear yo lo hago. Yo me preocupo más por que echar. Porque eh, si tú te preocupas más por que echar, eso es lo que hace ganar un equipo y yo es más jugador en el equipo. Correcto. ¿Y como bateador? Como bateador, es bueno, pero te digo, yo me enfoco más en el quecheo que batear. ¿Recuerda alguno de los números más, más importantes que ha tenido en la menor? Este año, sí, 273, 21 horrón, 60 VI. Bien, bien, bien. Así, 21 horrón, así que tú tienes fuerza. Tengo más un poquito así. Correcto. Sí, importante, bueno. Tío. Muchas gracias. Last one.